Hola, buenos días. Soy Oscar Badillo, asesor de servicio de Ibericarre y Comsa, y hoy os vamos a explicar cómo funciona el kit antipinchazos para casos de emergencia. El kit antipinchazos se encuentra en el maletero debajo de la moqueta. Se compone de tres partes, el compresor de aire por un lado, el sellador antipinchazos por otro y la pegatina que nos indica el límite máximo al que podemos circular mientras esté la rueda reparada. El kit antipinchazos únicamente se puede utilizar en pinchazos leves de no más de 6 milímetros de longitud. Una vez reparado el neumático podemos circular todos los kilómetros que sean necesarios, pero es recomendable ir lo antes posible a un servicio oficial Nissan para que revisen la reparación o sustituyan el neumático si es preciso. Lo primero que hay que hacer es despegar la pegatina que viene en el compresor y pegarla en una zona visible al conductor. Empezaremos por extraer la manguera del compresor y el enchufe. Quitaremos los tapones de protección tanto de la, del compresor como del bote e introduciremos el bote a rosca dentro del compresor. Y después conectaremos la manguera a la válvula de la rueda. Después enchufamos el compresor a la toma de corriente del vehículo y ponemos contacto. Conectamos el compresor, dejamos que se introduzca todo el líquido y ponemos a presión el neumático. ...y desconectamos. Por último, conduciremos durante 10 minutos... ...a una velocidad inferior a 80 km por hora... ...volveremos a comprobar la presión del neumático... ...si no ha bajado, podremos continuar el viaje... ...si ha bajado, deberemos de avisar a la asistencia en carretera.